Niños, niñas, craneanos, cranianas, hoy les queremos presentar algo sumamente chingón y sumamente importante para los bolsillos de cráneo. no tenemos para irnos de gira a donde tú estés. A tocar por Monterrey. Monterrey. Chihuahua, que León. León. Al sur.. Calzones, Cabezones, Chiapas. Oaxaca. Oaxaca. Entonces, pues, Cranion está haciendo su vendimen, en la tienda virtual de Cranion, que se encuentra en www.cranion.com.mx, donde dice tienda. Ahí, miro, encontrarás todas estas chipocludes. Tenemos el disco. así más? lo abres. No, fue mi disco. ...y, tampoco madre, míos! Que, que ya oye, los cráneos ¡tocan mi chido! Ya se me toco una chela para sentirme como que estoy en concierto. Con los tabas de cráneo. Y bueno, tenemos cosas... ahí si le echan un acercamiento, ahí producción. Son, son puras cosas, calacosas tipo cráneo. Tenemos una sección donde vas a encontrar todas estas cosas que están hechas por mí, niños. En el taller del boss se hacen todas estas cosillas. Casi todo lo que me vean puesto en conciertos, en videos, todo lo que me vean puesto y algunas cosas de las que también las hago yo, que pues no las, las vas gracias. a encontrar en otro lugar porque las hice pues, yo, mano. No. Y, y van a estar ahí autografeadas y toda la cosa. Y este... y pues haznos el paro para que nos podamos ir de gira hasta donde estés. Veo, mira, qué chuladas para todos aquellos que andan rompiendo La no, bonita no. cigarrera. Ah, Ay, para para la gente, qué chido, ¿eh? Ay, ¿cómo le abres ya... oh. Es digital. Es digital, ¡No! Para el niño, para la niña, para la señorita, para el vale, vale, vale. vale. Oye, ¿y tú puedes hacer este diseño? Todo lo que me ven puesto está o hecho por mí o hecho por mi esposa y tuneado por mí, así ustedes pueden pedirme que les tunee algo, que tú tienes una chamarra y que te traiga hasta peroles a y, calar, calacas y calacas, y que se vea acá con estilo. todo gusto y aparte te la firmo con, con creaciones voz Entertainment Cualquier cosa que tú quieres que la tuneemos y la volvamos rockerona, chala, chala. El primero, el primero. no tienes por qué ser fresa si no quieres Así es. Las playeras También las playeras oficiales de Cranion, Sí, como este, qué bonito. Sí, La gorra oficial de Cranion. ¿Quieren que saquemos algo en específico? Escríbanos cranion.com.mx. De la que es nos vemos en la que sigue Pórtense mal, cuídense bien yeah. Amigos, también nos faltó comentar En la página oficial En cranium.com.mx Te puedes ir en la parte donde dice Comprar en línea Y vas a encontrar muchas más cosas Si te gusta el rock, si te gusta este rollo de las calacas Quieres estar más en contacto con nosotros, desde la página de cranium.com.mx puedes ahí conectarte para que puedas unirte al chat que es para estar en contacto con todos nosotros. A través de... WhatsApp. ¿Del ¿no? qué pasó, men WhatsApp? <risa> Pero tienen que meterse a www.cranium.com.mx para que entren en a la tienda online, para que le entren en al WhatsApp y pronto estaremos en contacto. Así es, ya lo sabes. Ahí dale cliccito en el WhatsApp y vas a tener a los carnes charlando contigo directamente y en tiempo real. Ahí puedes disfrutar de las coterías del tapio. Fotos, Fotos. Fotos ah. privadas. Las privadas? que ah. No, no, métanse niños, no es cierto esto. Pues. Los pues vas a esperar.